Hola, buenos días. En este video haremos un pronóstico por medio del método de suavizado exponencial. El enunciado dice Usted es el administrador de una pizzería y debe pronosticar la demanda semanal para saber cuántos bollos de pizza deberá elaborar en la próxima semana. Aplique el método de suavizamiento exponencial para pronosticar las ventas utilizando un alfa de 0,2 Teniendo en cuenta que la demanda real en la última semana fue de 60 unidades. Y el pronóstico para ese periodo fue de 55. Entonces, acá tenemos la fórmula. Vemos que el pronóstico para el próximo periodo va a ser igual al pronóstico en el periodo actual, 55. Más... El alfa de 0,2. Por, abro paréntesis, la demanda real, 60. La demanda real ocurrida en el periodo anterior o vigente. Y a esto le voy a restar el pronóstico en T. 55. Bien. Entonces, 55 más... 0 con 60 menos 55, me quedará 5. 55 más 0 con 20 por 5, me dará 1. El pronóstico entonces será igual a 56. Con esto tenemos el pronóstico para el próximo periodo mediante... El método de suavizamiento exponencial. Espero que les haya servido. Y los veo en el próximo video. Hasta luego.